Bien, vamos a entrar ahora en el área personal, eh, es una cuenta que os tenéis que crear, vamos a entrar en la mía que ya lo tengo creada, pero desde la página principal vosotros podéis crear vuestra cuenta y aquí es donde, eh, como os he dicho, se eh, guardan aquellos documentos que yo quiero conservar, aquellas búsquedas que yo quiero conservar, es decir, todo el material que yo no quiero perder porque voy a, estoy trabajando con él. Eh, vamos a, voy a entrar en mi cuenta y eh, vamos a ir primero a ver lo que se ha almacenado. Vemos que a la derecha están aquellas búsquedas que yo le dije que me las guardara, la primera concretamente, que además le hice una, una alerta para que me llegaran información sobre los eh, nuevos documentos que se publicaran de esa materia. Más abajo están las colecciones de... Mm, Documentos que yo he guardado. Si os acordáis, cuando yo le dije que me lo guardara, me decía que en colecciones o en bibliografía. Yo quise guardarlo en colecciones y es más, lo añadí a la carpeta anorexia. Estas eh, son las carpetas que yo he creado. Favorito es una carpeta que está por defecto, que lo puedo ir guardando ahí, lo que todavía no tengo claro dónde lo voy a almacenar. ¿no? Eh, yo tengo esta carpeta, Anorexia, en eh, la cual tengo 20 registros y eh, el último de ellos sería el que guardé, o oh, los tres últimos me parece que eran las que seleccioné y dije que guardara ahí. A la izquierda vemos que hay un cuadro con la actividad más reciente que he realizado y arriba eh, hay otra, otro apartado que es mi bibliografía. Si yo clico aquí tengo tres ítems que he pasado desde colecciones o bien desde el principio cuando guardé yo sabía que eso iba a formar parte de mi bibliografía y le dije que lo añadiera. Y como veis, lo que ha hecho es crearme la bibliografía. Pues esto es lo que se encuentra en el área personal con posibilidad de personalizar, con posibilidad de las alertas eh, borrarlas cuando ya no las quiera porque no me interesen, en fin, puedo trabajar con cada una de las carpetas. Pero es muy importante porque yo tengo la seguridad de que aquí, eh, de aquí no se va a ir nada hasta que yo lo decida. Yo soy el que decido cuando ya no quiero un documento y cuando lo borro y mientras tanto yo eh, cuando entro a mi trabajo voy almacenando aquí lo que me, eh, lo que me está interesando.